La música en Amstrad funciona gracias a que tiene un chip adicional que se llama el AI8912 que es un sintetizador de onda cuadrada que se llama. Es un chip al que se le mandan órdenes y con esas órdenes el chip produce lo que es una onda cuadrada de sonido. Eso significa que en realidad lo que es el procesado del juego y de la música se hacen en paralelo. Hay un chip que está produciendo música, mientras nosotros con el procesador estamos ejecutando nuestro código. Pero el chip que produce música hay que darle órdenes con una cierta frecuencia. Y es más, esa cierta frecuencia tiene que ser una frecuencia exacta. Porque si nos descuadramos en un par de microsegundos, la música ya no se oye bien. Se puede oír más rápida, más lenta, se puede oír con clics por en medio... Lo cual significa que yo desde el procesador le mando una orden al chip, al I y le digo, reproduce esto. Y eso significa que durante a lo mejor 19.000 microsegundos, por ejemplo, 18.000, 5.000, dependiendo de lo que le estemos dando, el chip I va solo produciendo esa onda cuadrada y en un momento dado se acaba esa onda o bien se acaba o habría que cambiarla por otra, porque si producimos una nota constante que la produce sin parar, si no le decimos cambia la nota, pues sigue produciendo la misma nota y fastidia la canción. Así que con cierta frecuencia, desde el procesador hay que decirle cambia, cambia, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Y el resto del tiempo nos despreocupamos, lo hace el chip, y seguimos con nuestro programa. Eso lo vamos a hacer gracias a dos posibles mecanismos. El primer mecanismo ya lo tenemos, que es con el que nos hemos sincronizado para poder pintar en pantalla, que es sincronizarnos con la señal Vsync, que sabemos que se produce 50 veces por segundo cada vez que termina el barrido horizontal de dibujar la pantalla. Si esperamos a que aparezca la señal Vsync y después llamamos a la música, si estamos recibiendo todas las señales Vsync, estaremos mandándole al chip 50 veces por segundo información de que tiene que reproducir. Si en vez de 50 veces quisiéramos menos o más, hay que hacer otros mecanismos de sincronismo. Y es más, el mecanismo de sincronismo fijados en el vSync tiene algunos problemas, que ahora los vamos a ver. Con esos problemas, lo que tenemos es que buscar otro mecanismo de sincronismo, que además no solo sirve para la música. Lo vamos a introducir aquí con la música, pero os va a servir para otras cosas como para con frecuencia mirar el estado del teclado o también para producir efectos gráficos, si alguno de vosotros quiere. Este otro mecanismo es utilizar las interrupciones. Ya sabéis que el Amstrad CPC recibe interrupciones 6 veces por fotograma, 300 veces por segundo. Esas interrupciones le dicen al procesador, ¡eh! para lo que estás haciendo y salta a esta dirección de memoria. Ya vimos que nosotros lo que hacemos es en esa dirección de memoria a la que salta el procesador ponemos una orden red y con eso evitamos que el procesador entre en el código del firmware que es lo que teníamos hace dos semanas y así luego podemos nosotros cambiar el modo de vídeo, cambiar la paleta y cambiar cosas que el firmware, el código de que está en la ROM normalmente controla por sí mismo. Pues ahora vamos a ver una cosa más, en lugar de poner en esa dirección un red y ya está, y que no haya ningún proceso en las interrupciones, lo que podemos hacer es poner que haya un salto a un trozo de código nuestro, igual que se puede procesar en las interrupciones código de la ROM del firmware, se puede procesar código nuestro, y eso nos permite tener un código que se va a ejecutar siempre seis veces por fotograma, 300 veces por segundo nuestro código, y que ese código se va a ejecutar de forma síncrona, siempre en las mismas posiciones de la pantalla cuando se producen las mismas interrupciones. Es decir, el procesador estará haciendo cualquier parte de nuestro juego, llegará la interrupción, parará de hacer lo que está haciendo cualquier parte de nuestro juego, saltará a ese trozo de código creado por nosotros, y cuando ese código termine volverá a hacer lo que estaba haciendo otra vez por donde fuera en nuestro código. Interrumpe la ejecución, hace eso y vuelve, por eso se llaman interrupciones. Aprovecharemos para en una de esas interrupciones meter la llamada a mándale al chip a Y al de sonido lo siguiente que tiene que reproducir y como las interrupciones son síncronas nos garantizamos que esa información que mandamos se va a hacer siempre con la misma frecuencia, que no va a haber problemas de pérdida de frecuencia ¿vale? Bien, todo esto es lo que vamos a hacer ahora, y lo vamos a hacer con esta versión del jueguecito que estábamos viendo, que me he traído. Es una versión a la que le he cambiado simplemente el mapa y los sprites. Como veis tiene otro mapa, otra paleta, otros sprites pero es lo mismo que teníamos antes. Estos sprites son del juego Kung Fu Guns, que algunos ya habréis visto, los lo he tomado prestado, el juego lo hicimos el año pasado, pues bueno, he cogido los sprites, quedan bien, y ya tengo otros sprites, pero es prácticamente el mismo código que teníamos la semana pasada. Um, voy a abrirlo. Aquí tengo el código, y tengo mi main, donde yo lo que voy a hacer ahora es incluir la música. Como decía, la música, el primer mecanismo en el que yo me voy a fijar es este de aquí, el loop principal. Yo aquí tengo un way to vSync, que me garantiza que cuando yo llamo a esta función, esto se queda en un bucle de espera hasta que encuentra la señal vSync, que la señal VSync se produce cuando el raster está abajo del todo en la pantalla. Cuando ya ha terminado de dibujar un fotograma, ahí se produce la señal VSync. Como se produce siempre en el mismo sitio, si yo después de esto llamo a la reproducción de música, me estoy en cierto modo garantizando que lo llamo en el mismo momento todo el tiempo. Así que voy a empezar por ahí. Para la reproducción de música necesito las funciones que tenemos aquí en audio, Dos de ellas. MusicPlay, que tenéis aquí. MusicPlay es la función que hace lo de mandarle al chip ahí lo siguiente que tiene que reproducir, de un trozo de música. Y tenemos otra función, que es MusicInit, que es esta de aquí. MusicInit, que lo que hace es inicializar la canción o música que yo voy a utilizar para ir enviándole al chip. Pero para ambas necesito una canción. Normalmente las canciones, yo lo que voy a hacer es producirlas con el arco striker que está incluido en CPC Telera y que por desgracia como está hecho en C Sharp, no funciona en Linux, lo tenéis que ejecutar en un Windows. Pero bueno, lo podéis ejecutar en vuestro Windows o en una máquina virtual y producir una música. Yo tengo ya aquí en Assets, tengo un par de músicas, tengo una música llamada princess Seven. AKS y Game Over AKS, que son de Arcos Tracker. Lo que necesito primero de todo es venirme, como ya he hecho con las otras cosas para herramientas automatizadas, aquí en Music Conversion en, el, en la subcarpeta CFG. Y aquí abajo tengo una macro como esta, que me permite convertir una música en un array de datos con una etiqueta, que es lo que yo le voy a pasar a mi Music Init. Así que primero aquí tengo que poner dónde está mi canción. Assets barra princess7.aks A continuación le pongo el nombre a la canción, por ejemplo, song in-game. Digo dónde quiero que me la convierta, ahí mismo está bien, SRC Music. Y hay un último parámetro de especial interés que vamos a ver hoy, este. Una dirección de memoria. Las canciones de Arco Stryker tienen un tipo de optimización que se llama optimización de posición absoluta. Dentro de los datos de la canción hay posiciones absolutas de memoria puestas que sirven para que él no tenga que hacer cálculos relativos y eso es una optimización. Pero eso genera un problema. La canción solamente puede estar ubicada en una posición concreta de memoria, no se puede mover de ahí. ¿Por qué? Si la movemos, las posiciones absolutas que tiene dentro ya van a apuntar a sitios que no son los trozos de la canción. Como por ejemplo los instrumentos, que es lo que guarda dentro. Así que nosotros le ponemos aquí una dirección de memoria que es donde la canción se va a ubicar, el inicio de la canción, y todo el resto de las posiciones que tiene dentro van a ser relativas a esto, calculadas en el momento en que convertimos, y ya, no la podemos mover de ahí. Podríamos moverla cambiando esta dirección y haciendo que compile de nuevo. ¿Vale? Pero una vez está compilado tiene que quedar en un sitio. Yo la voy a poner en una posición de memoria teniendo en cuenta que hasta ahora nuestros programas están empezando en la dirección 4000 de memoria. Y hoy si queréis os voy a contar por qué nuestros programas empiezan en la posición 4000 de memoria. Y lo primero que voy a hacer es aprovechar que debajo de la posición 4000 de memoria hay 16K de memoria que todavía no estamos usando que se dice pronto 16 k en este ordenador, es la cuarta parte de la memoria. Así es que voy a colocar esta canción en la dirección más baja de memoria que puedo utilizar de forma segura. La dirección 0x0040. Esta es la dirección más baja de memoria que puedo utilizar de forma segura. Y ahí va la canción. Y mi código va a seguir estando en 4000. Si yo ahora pongo do, veréis que lo primero que hace es convertirse la canción, que tarda un poquito. Y fijaos que ahora mi código empieza en la dirección 40, no en la 4000, que es lo que yo acabo de poner. Claro, antes empezaba en la 4000, pero ahora, si yo quiero poner cosas en la dirección 40, tiene que empezar antes, en la 40. No va a haber cambiado nada, porque solo he convertido la música, pero no la estoy usando. Empieza en la 40 y termina en 4C50. Esto en particular hace que nuestro binario ocupe ahora, como veis ahí arriba, 19.473 bytes. Si yo quito la conversión de la música, fijaos, y rehago el código para que lo compile otra vez, sin música, no sé si, si me la ha quitado bien porque me ha puesto otra vez la dirección 40. Vale, ahí lo veis. Si no tengo música, de 4000 a 4000 C50. Y eso significa, si yo hago un ls al binario... Que ocupa 3153 bytes. Y meto música y pasa a ocupar 19.000 bytes. ¿Por qué? Porque desde que se acaba la música hasta la posición con ceros. Correcto. Exactamente es por eso. Vamos a verlo porque es exactamente el rellenado con ceros. Voy a poner otra vez que convierta la música en la dirección 40 y ahora vamos a abrir el binario y vamos a ver cómo es el binario una vez hemos convertido la música voy a abrir Ay, minigame.pin. Este es el binario lo que hay al principio en nuestra música esta de aquí va a ser la dirección de carga que es la 0040 y a partir de aquí todo esto son los datos de la música y conforme yo bajo veréis que hay un momento en que la música termina aquí termina la música y todo lo que veis a continuación son ceros ceros, ceros, ceros, ceros, hasta que llegamos al principio de nuestro programa. Aquí. Ahí empieza el programa. En la dirección... 1021 aproximadamente, en filas. ¿Vale? Y ahí está todo el código de nuestro programa. Bien, esto sucede porque los binarios creo que haberlo comentado ya alguna vez en clase, pero lo vuelvo a repetir, los binarios son una imagen exacta de lo que tiene que haber en la memoria en una posición. De modo que no contienen más información que el código máquina. No contienen información de este trozo va en la dirección 40 y este trozo va en la dirección 1000. Solo es una imagen de byte a byte lo que tengo que poner en la memoria. De modo que cuando se carga un binario en memoria... Aparte de este binario en el formato de disco y de cassette se añade una cabecera que dice el, el binario este se carga en la posición 40 y eso significa que yo cojo el primer byte a la posición 40, el segundo a la 41, el tercero a la 42 del misma, de la misma forma que si yo escribiera el código máquina a mano siguiendo eso, solo que lo hace un programa copiando byte a byte a la memoria. Por tanto la única forma que hay de posicionar cosas en un lugar de la memoria es desplazarlas añadiendo bytes. Y se añaden ceros. No hay otra forma. Así es que tenéis que tener cuidado con esto porque cuando añadáis música y cuando posicionéis cosas en una zona de memoria puede que estéis dejando zonas de ceros. Tenedlo en cuenta para no desaprovechar memoria. Si ahora queremos no desaprovechar memoria lo que tendríamos que ver es dónde acaba la canción, cosa que podemos ver de forma fácil porque la canción convertida lleva esa información. Aquí en Music, el punto H de la canción nos dice que la canción empieza en 40, que ocupa 1800 bytes y que termina en 77E. Como la canción termina en 77E, yo podría poner en ese byte, o en el siguiente si no quiero asegurarme ir al byte, podría poner ahí la dirección de inicio de mi programa. Directamente, yo podría coger mi programa y eso aquí en el CFG... Tengo el build config, que veréis que aquí pone la dirección donde está cargando el programa. Aquí está generando el binario. En esa posición pues lo puedo poner en 77F, por ejemplo. Y si ahora lo recompilo y no me trolea, que a veces como habéis visto puede pasar, veréis que empieza en 40 y termina en 13CF. Eso significa que ahora mi binario está ocupando con la música 5000 bytes. 3000 y pico que ocupaba antes y 1800 que ocupa la música, 5000, no 19000 como tenía antes. Bien, y con esto también hemos aprendido que podemos mover de posición de memoria nuestro binario, luego veremos que eso tiene algún inconveniente. Ya tenemos música, ahora solo hay que integrarla en nuestro código. Paso 1, usar la función init, esta, cpct akp music -unit. tenemos que ponerle en D la dirección donde empiezan los datos de la canción o lo que es lo mismo la música y luego llamarla, esto antes de poder llamar a music_play, tenemos que inicializarla, así es que vamos al main y en el código de inicialización que es este, pues añadimos un initialize_music. habrá que llamar a esto, pero habrá que poner en D la canción. La canción aquí en Music veréis que se llama Song in Game y si veis que aquí genera un punto S veréis que como siempre en C los, las etiquetas llevan un subrayado delante. Cuando se convierte un identificador de CEA a ensamblador la etiqueta lleva un subrayado delante. Así que esta es la etiqueta que tengo que usar donde empieza la canción barra Song in Game. Me voy a mi main. Y la cargo en d Este símbolo no lo tengo aquí. Le pongo el global. Global Song in Game. Y este símbolo lo añado a mi cpctelera.h como global. Vale, ya he, ya he hecho lo primero. Que es inicializar la música. Con eso ya está. Mi código de inicialización. Le paso la canción a MusicInit. Listo. Ahora tengo que llamar a la segunda función, que es music play. Esta de aquí. Como veis, esta es más fácil todavía, no tiene ningún parámetro. Una vez he inicializado la canción, simplemente tengo que llamar regularmente a music play. Llamar regularmente a music play es con la frecuencia con la que mi canción esté creada. Si mi canción está creada a 50 Hz, yo tengo que llamar una vez... O sea, 50 veces por segundo. Una vez cada cincuentavo de segundo a Music Play. Si está creada a 25 Hz, tengo que llamar 25 veces por segundo. Y a 100 Hz, 100 veces por segundo. ¿De acuerdo? Fácil. Como tengo este código de aquí, yo si ahora pongo la llamada aquí debajo, simplemente ahí, añadiendo el símbolo en la cabecera para que lo reconozca, Me aseguro de que siempre que detecte la señal VSync, justo en el instante siguiente voy a llamar a Music Play, esto va a ser 50 veces por segundo, así es que con esto compilo yep. si sí, me deja, de momento nada peta y ahora veremos si funciona. Veréis que la música está un pelín acelerada. Porque esta música está creada a 25 hercios, Lo cual quiere decir que hay que llamarla una vez cada dos fotogramas. O lo mismo, 25 veces por segundo. La estoy llamando 50 veces por segundo. Por tanto, la estoy acelerando. ¿Vale? Así que va a toda leche. ¿Cómo lo hago en este sistema para llamarla una vez cada...? 25 veces por segundo en vez de 50, ¿cómo lo hago? ¿Alguien que me dé una solución? Con otro white sync, otro white sync sí, pero entonces re, eh, ralentizaría todo el juego. Porque mi bucle de dibujar, actualizar y redibujar, todo esto, se ejecutaría también 25 veces en vez de 50 como se está ejecutando ahora, si hago dos weights al vSync. ¿Cómo? Una variable que sea 1, ¿vale? Una variable que sea 1, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Y ahora qué? Antes de llamarlo a esto, le resto 1. ¿No conocéis ninguna forma de que una variable que es 1 cambie de 0 a 1 y de 1 a 0 con una sola operación? Hay una operación, en este caso una operación booleana, de aritmética booleana, que si se la aplicas a 0 cambia a 1 y si la aplicas a 1 cambia a 0. ¿Cuál? ¿Rand? ¿Eso es una operación booleana? ¿Has dicho AND o RAND? AND. Si yo hago AND de 1 con 1, da 1. Y si lo hago de 1 con 0, da 0, ¿no? ¿Con qué hago un AND de 1 para que se convierta en 0, pero que ese mismo AND, al aplicárselo a 0, se convierta en 1? Un AND con 0 da 0 siempre. No da 1 a veces y 0 a veces. AND no es. Nunca lo había visto pronunciado así, pero vale. Yo suelo decir XOR... O, o exclusiva, pero Chor no... Es la primera vez. En todo caso, no está mal. Igual creas tendencia a partir de ahora y se le llama Chor. Pues igual igual os convertís en tendencia. Chor, es una mayoría silenciosa. Bien. Voy a meter la variable en A, ¿Vale? Y si yo a esto le hago esto, si os fijáis, el 1 en binario es 7 ceros y un 1. Si yo pongo 7 ceros y un 1 dos veces y hago la operación xor, todos los ceros siguen siendo ceros, y 1 xor 1, como es 1 exclusivo y no inclusivo, da 0. Por lo tanto, la primera vez que yo coja este 1 y le aplique un xor con 1, pasará a ser 0. La siguiente vez tendré todos ceros en a y le haré un xor con todos ceros menos un 1. Por lo tanto en el último bit me quedará 0xor1 y 0xor1 da 1. Así que esta operación cuando a vale 1 lo convierte en 0 y cuando a vale 0 lo convierte en 1. Y me ahorro tener que hacer restas, sumas, comprobaciones, solo una operación directa. Bien, después de esto lo vuelvo a guardar. Y lo siguiente que tengo que hacer es que si esta operación ha dado cero, reproduzco, y si no ha dado cero, no. ¿Cómo lo hago? Con un DEC A. No me hace falta. ¿Cómo? ¿Con un JRZ directamente o tengo que hacer algo más? Tendría que saltar. A ver, lo normal de lo que hemos visto en clase sería hacer esto. Si es cero, por ejemplo, me voy directamente a main loop. Y si no, continúo. ¿Vale? Comprobar que lo de arriba, o lo que hay ahora mismo en A, es cero. Si es cero, me voy a main loop. Y si no, continúo. Que sería reproducir música y saltar a main loop. ¿Vale? Dime. ¿Dónde? Aquí. Aquí pongo el cal. ¿Puedo poner cal Sí. Puedo poner cal Sí. Una opción sería, por ejemplo, poner call z, que también lo tengo disponible. Vale. Hay una operación que es hacer un call si tengo el flag cero activado. Si no, no. Esto sería una opción. Pero ya lo que me refería es algo que creo que estabais diciendo por ahí. Y es. Que este cp no es necesario. Este cp de aquí yo me lo puedo ahorrar directamente. Porque lo que hace este cp, si os acordáis, es hacer una resta sin restar. A lo que hay en a le resto 0, pero en realidad no almaceno el resultado. Aunque si le restase cero y almacenase el resultado no pasaría nada, ¿vale? Pero si fuera un cp con 7, pues haría una resta de 7 sin almacenar el resultado con la única intención de alterar el registro de flags, para que si la resta da 0, me, me cambie el flag Z y lo active, y así yo pueda saltar si es 0 la resta de lo que hay en A con 7, o lo que es lo mismo, si en A hubiera un 7. ¿Vale? Esto es lo que yo estoy haciendo con CP, comprobar si hay un valor concreto en el registro A. Pero todas las operaciones aritméticas, no solo CP, AND, OR, XOR, SUB, add Inc, todas las operaciones aritméticas modifican el registro de flags de modo que esta operación que he hecho aquí arriba XOR también lo modifica las operaciones LD no tocan el registro de flags lo dejan como estaba con lo cual cuando yo llego aquí el registro de flags está como lo haya dejado XOR de modo que si este XOR ha dado como resultado 0 el flag Z estará activo y si este XOR ha dado como resultado 1 el flag Z no estará activo Así que ya no necesito CP en este caso, porque XOR ya me da Z o no Z según el resultado de esta operación. Y aquí, pues lo que tenía antes me podía valer, que era hacer un JRZ. Estoy poniendo con esto esto está mal. Un JRZ a main loop. ¿Vale? Esto es una opción, hago un JRZ a main loop si está el flag Z activo y por tanto no llamaría al call. Y cuando no está activo el flag 0, paso por aquí, llamo al, a, a la música y vuelvo al main loop. O bien, para ahorrarme el jrz este, pues hago call z directamente, que solamente va a hacer el call cuando el flag z esté activo. ¿De acuerdo? Y así... Pues parece que sí. sí. Pero es que he borrado lo de la música porque el call no tiene que ser a main loop. Sino a Music Play. Estaba mal. Da igual. Si yo hago el call en cero o en no cero, voy a estar haciéndolo una de cada dos veces. Va a dar lo mismo, solo que o empezará una vez o empezará la otra. Da igual. Vamos a probarlo. Y a ver si escuchamos la música un poquito mejor. Ahora parece que ya no suena tan acelerada, ¿no? Bueno, pues ya tenemos música.